No, es que los partidos son muy seguidos y mis jugadores también se cansan. No, compasión, compasión. No, pero entonces qué clase de jugadores? No, pues es que tienen 17, 18. Por, por eso llenos de vida. Es que están chiquitos. <risa> <Dime, sí. risa> Ni no, Bueno, chicos, vamos, vamos. Por lo menos 5 goles. Que me los hagan o que los haga, pero 5 goles. Y sí, los jugadores se mueven más lentos. Ah, sí. Se pase al hueco puede hacer daño. A mí siempre me han parecido Argentina. lento los jugadores del equipo. Güey. A lo bien. Están más lentos de lo lento entonces. Imagínense, no. Vaya hilly Corner. Yo me acuerdo que PC era muy chimba, weón. Sí fue de los mejores simuladores de fútbol. El pez. Sí. Fíjate llegó... que me gustaba el pez. Bueno, medio me gustaba en, en Play 2. Y empecé, sí. no, no pude con él. Y el piro de Valencia. La fue. Buscando, que la no mames. ¡Ay, gol gol gol gol. Ya empezó. Parece que no quieren perder tiempo. Perdido el primer minuto. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué? Un golazo. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. Pues sí se ve bien, no se detiene. Sale a por la De pelota. Pangonía. Opi. ¿Ves? A ver si balona la espalda del gobierno. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡No joda! Tienen que hacerlo. Buen ah, bueno, Salta. está como atrasado. ¡No! Fue no. muy malo, con. Caño <risa> <¿tobó? a> <risa> <con un> ¡De <risa> con mal todo! <risa> <risa> ¡Corner bien sacado! ¡No, no el Cholo mal, está no decepcionado de mí! ¡Debería! ¡Agarra el cuero como Pedro por su casa! ¡Jackson! ¡Ves! Se está acercando con peligro. Y nada, se va. Está rondando... ...que van a tener que esforzarse más. Más les vale espabilar y esforzarse para no encajar más goles. Si les vuelven a marcar, con dos abajo, el partido se les pone imposible. La pone en el área. Baja la bola. ¡No joda! ¡gol gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo. Aquí vemos el gol repetido que llega gracias a ese centro Y se encuentra solo, así que controla el balón, no se lo piensa Y para adentro, donde estaba la defensa Vamos, rival, vamos Comelones, pues vamos Un golito para cada equipo, 1 uno, uno en el luminoso Nadie no, me hace, pues que estoy imbécil, no engancha, no hace o sea, nada. Los jóvenes no asumen la dirección del país. <risa> nadie, <risa> nadie lo hace. <risa> este man le batió como yo. <risa> el cholo ahí mandando y el man se lo queda viendo como que que está hablando, que está hablando, qué dice, qué dice. <risa> Uy, colega, vivió el partido colombiano. No, se sabe que no. Ah, usted lleva fútbol, no, los no. no. La Aunque Ush, los empezó y no a pedir bien. Ustedes imaginando yo hubiera alcanzado ¿no? la profesionalidad pues en el, el fútbol. Vienen ¿no? en tres. ¿Y en... no, usted qué no piensa del partido? Atención, no, papi. A mí no no me gusta vale. el fútbol. ¿Y qué hace <ríe> acá? No, es que <ríe> pagan bien. No, pues. Me <ríe> lleno que <ríe> está padre les faltaba aún un... de <ríe> notar. Ay, uy, uy. Ay, oh. Pero nada, anulan la jugada por Orsae. Mero porterazo por el que se tiene. ¿Y en qué equipo te hubiese gustado jugar? No, con tal de que ya me miran paga <ríe> hasta bancas soy feliz. <ríe> Ay. hasta en banca soy feliz. ¡Halo bien y qué golazo. O sea qué que golazo. tú si fue James en todo este tiempo que estuvo en banca. ¿Cómo dirías? Sí. Un remate Igual me pagan, ¿no? Sí, y, y millones. Y Ay. No <risa> oh, sí claro marico, o sea hay que ser conscientes jugar que chim. Sí. Y ser suplente se siente una mierda. Sí. Pero, están pagando. Y lo que le pagaban. Y lo que pagan. Yo siempre digo, Diosito, dame plata que yo voy a seguir siendo un mechón. no en el fondo sabe que no. Algo me dice que Diosito dice... No le crea mucho. El partido no está cerrado con este 2-1 y podemos tener un poco de drama Si <risa> acaban encajando un gol Lo mejor ah. es que se parapeten atrás y aguanten las embestidas del rival que seguro va por todas Concede la ventaja Bien hecho, la falta les habría cortado la jugada Vamos Ojo, que planea algo ¡Ojo! ¡Ahí viene no, el otro! ¡No! joda! ¡Y ese balonete se acaba el partido! ¡Intervención providencial del portero! ¡Un crack! ¡El partido se detiene y se va a producir un cambio! ¡Uy, caña! ¿Cómo te comiste eso área. solo? ¿Estás viendo solo. que me como lo más, lo más fácil y hago lo más difícil? Sí, marijamero, como el de ahorita y... ¡Uy, no! ¡A lo el bien! No puede con él. ¡Uy, me tiran a yo. No, Después ya voy a mirar a ver qué es lo que, que, que A ver. Lo siento. No, se la perdono, Saifi, Saifi. El ángulo estaba cerrado. <risa> no, está Último minuto de juego. Me empatan en el último este minuto. <risas> para lo de cuánto es el bien, tiempo ahí. Marito de cuánto lo tienes. Uy, uy, me pateó, me pateó. De cuatro ciudad, minutos. A ver qué. A, a ver, a ver cómo lo patear. <risas> no? en <risas> está claro. Que está <risas> el balón por el, por el, el otro, otro lado. Vamos, uno dinarina. al fin. Pues la idea es que los comelones suban a la... la, a la liga, así Y jueguen con minister. el City y toda esa gente. Pero pues ya teniendo a Diño, a, a Messi, a Pelé. No, es verdad, menos me lo no compró Messi. Messi ahí en la, en la cuarta división. <ríe> Qué pecado. Salud de nuevo para el rebaño. Despejan el centro para curarse en salud. Los comen. Me gratis jugar gratis. Aseguran los pases. Yo creo que los. Que, ¿Quién los, bueno. los patrocina? Avidas y. Sí? Me creo muestro por ahí él. El... Una tienda local. Esos que ponen estampados. Doña Magali. <risa> Están jugando bien, están jugando bien. Ay, me lo... ay, ay, ay, ay. Ay. Ya han marcado. Perdón, dos. Me emocioné Sí, sí fue. Ah, qué golaz, qué Casi me lo como. iba bien. ¿eh? Lo bueno ya es ya que hay ocho de los 11 que son de la banca, nunca los había puesto. Usted, ¿Usted no tiene pues a Mbappé? No, es que Mbappé, Diño y todos esos son del modo ah, de juego okay. del Ultimate. Mm, okay. Ya este es modo técnico, entonces aquí todos los jugadores son IA. Pero son nuevos, desconocidos, con una media máxima de 60. Madre mía, Uy, fue el lugar después pues. al trofeo Bolillo. Poco, Uy, te imaginas juego? que estuviese el bolillo ahí. Ja, para pegarle a la mujer. <risa> ey, ey, ey, Ay, ey, ¿no? eh. Y pues, como yo no quería el FIFA, me dijeron, no, pues entonces se rezaba el, el, el trofeo. Yo, bueno, por está un bien. Minuto, no, no. <risa> al menos dos, es mejor que uno. <risa> se cual el, sea cual sea, sí. Al menos. <risa> Uy, lo, lo desmocó. Ajá. Pues con este gol, la ventaja uy, no qué golazo, bueno, Uy, pero lo mataron. ¿Y entonces? No y, parce, claro, entonces yo me descargo FIFA, ta, ta, ta Parce, cuando veis que Llegamos Motor frostbite y, y que el pelo se mueve, que el sudor, sí. que las camisetas, que la cancha se de bueno, demarca, más animaciones. Tío. O dijiste uff Arce que bueno o sea todo se veía súper bien <risa> creo que ese ha sido el cambio más notable que yo, a ver, le... yo creo que tú le puedes poner eso en opciones escapó, sí le velocidad. puedo subir la velocidad uy qué cagada Ay, gol gol Ay, este gol al gol al gol al gol Presionar arriba puede dar sus frutos y aquí tenemos la prueba de ello. Mira, mira, Marolo, cómo le roban la cartera y arman la jugada del gol. Usted, usted nunca no ha jugado UFC. ¿Ese eh, es de peleas? Sí. No sé si eso lo jugué alguna vez en Expo. No sé. No, no, en, bueno, muy, muy, en el... muy, muy, muy. Veremos sí. cómo se adapta el equipo, pero yo creo que va a aportar muchísimo a esta plantilla. ¡Qué bien! El árbitro aplica la ley de la ventaja. Sí, se... Es ahora o nunca. Uy, me lo tumbaron. Ay, lo veo meando. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren. más Golazo, golazo, no. Pues un buen pase claro porque el portero tiró como pase. ¡En visco! ¡Es visco! Sin duda alguna. Mira, mira, a ver. ¿Dónde la mando? atrás? Un live, porque es como que se resbala y tira las manos puntos. La Oye, <ríe> todo lo que le han sido el Me falta más tiki, tac. ¡Oh! User, joined your el cambio... Yo, Yo lo veía venir. Valencia. El, el dueño de esta mierda. <risa> Uy. Ya, confío, también, ya confío en lo que me dijo hace minutos claro, de no, él, eh. Está muy por encima de la bartería. Valencia, no qué, dije qué, nada. Qué, pa, no, qué, no, Valencia, por favor, perdón. Que ley, a ver. Ale, Piro, a ver si es que tiene las buenas de hablar. Ya no se existe. <risa> ya este día <risa> no pasamos. <risa> Richardson. ¿Qué hicieron este parte y huevas. Hay esperado, <risa> ay, no, no, no, no, no. Ay. Oh, ay. No, ¡Golazo! ¡Golazo! No no me esta mucheta? No sé si... Este amarillo no que marido, pero se mal. No, no cubre. <risa> parece que <la> <risa> se ha apoderado del entrenador que no su qué más, qué más, chachos. Bien o qué? parece bien, todo muy bien, tú, todo no Oh, rey, qué hablan? ¿por qué? ¿Por qué tan saludador, Arias? ¿Usted qué? ¿Qué <risa> hablan? No, ese mordisco que le metió el balón, Ferdinand. Para... No, no. Ni defiendo ni ataco. <risa> Hace los goles más difíciles. ¿eh? <risa> ah, rey, qué, qué bueno, Ray. ¿Entrenamiento? Entrenamiento, sí. ¿Qué les tocó hacer? Ejercicio. No, era como un movimiento. En... Pues eh, lo que es mucho en delta, la cocha, ¿no? No, pues como, como que como movimiento en, en campo abierto, ¿cierto? No, de que, sí, sí, sí. es que cuando nos la que estamos casi la propia cobertura, busca protección. Ajá. Aquí está la repetición de Sebon, ya Entonces, ves, mucha la cabeza. Entonces muchas cosas, muchas cosas. Y luego se han quedado en un mano a mano y en el mundo. Zapatazo que te crió y gol para su equipo. ¿Quién fue el de la puta idea del humo? Y por allá, fue Morgan. ¡Felicito, Morgan! No, Dos zapos. Cuando me hacen, pues dice: ¿Usted dónde se le ocurre? Yo tengo un clan. Ahora que toca a toda la lo yo No, eso es lo hacíamos en el ejército, pues obvio, pues cuando tenemos. Eh, necesitamos, pues, hacer Hacemos cortinas de humo, ¿cierto? Lastimosamente, pues, mi tiro en este humo no fue el mejor, pero, pues, intenté. Bien, no, ya subimos pues del que... 12 al 15. Bien, caña. Hmm. Del 12 al 15, espere. Eh, del 2 al 5. <risa> <risa> del 2 al 15. Yo no es marica, de subir? No, verdad, sí. <risa> Pues, o sea, en teoría no estamos mal ascender, ja, pero risa. como que no! cuadra. <risa> Todo a punto. En cuanto suene el pitido inicial, empezará lo bueno. ¿Qué ¡Uy, ve, ve mi uniforme! O sea, dime si no es bonito. Un chaqueta. No, no es el azul, aguanta. <risa> la afición ya corea los nombres veloces titular. ¿Cuál es? Viendo el dibujo, podría decirse que han decidido optar por ¿Y un escudo y eso o no. Sí. Toto, toto. Del al no, negro, al el negro, el, el uniforme negro. negro. Sí, sí. Como... Sí, está chimba. La verdad es que me gustó mucho la combinación que hice. Y el uniforme también lo puedes editar, o sea, así. Así chimba. Eh, él te da unas opciones de estilos que están manejando Exacta las distintas marcas, Nike, Puma y los demás. Ey. Entonces, ya tú este lo que le puedes hacer es cambiar este los colores a cada uno. Porque un por por me acuerdo, no sé qué pez era, era un pez, si sí, me acuerdo. Marica, tú podías hacer arriba. tu uniforme. Que, bueno. Completo. Completo, o sea, que pues, tengo una línea acá, para otra eso acá, sí, no. la marca. Para que no, no. Cuénteme, <risa> yo quiero que usted... Hay un dicho que dice... Enseña un vago a pescar y tendrá pescado para toda la vida. Pero alerta y solo será peligüeño. yo quiero que usted aprenda a hacer pizza. <risa> <risa> bueno, pues más un pigüeño. No, Ya le va a pasar, ya le va a pasar, no, porque además que usted entra y entra en paro ser, ya le va a mandar unos videos en YouTube para que aparezca. No, no, no. Eso, eso no es un pago, a mí puede que me un curso, dice... O, o, o. Yo estoy pagando con mi tiempo, güey. Tiempo de que si usted no está haciendo el video. Uy, eso no, también. Me estoy, ya el Estoy tomando el... Tiempo. A, entrar, Vamos a buscarle materiales de fuera. calidad. Y, y, y, y le metíme el escopetazo con la letal Ah, para que arrecha, Para que cayó de una. <risa> <risa> <risa> Jackson. <Ya> debe ser. Hassan. <risa> <risa> Ojalá se fue Indenta. En Delta. En Delta lo putea. Esta puede ir de. ¡Ay, no! La, me funcionó. Gol. ¡Uy, uy, uy! Me juego lo que quiera A que va a montar la contra. Contraataque perfecto. Bueno, Valencia troleando. ¡Uy! ¡Uy, Que cómo van las estadísticas, colega? Igual. <risa> <risa> y evita el peligro desviando el disparo. <risa> Final de los 45 primeros minutos. Ya está herido. La primera parte ya es historia. 15. Uy, Cañitas, ayer me metí a una, a una partida y habían como y 11. Pierden. Llegué Uy. y le diré, es que fuera a y me expulsaron. De... <risa> <risa> ver, no, el alma. equipo se lanza al contraataque. Uy, aparato, esa, que gente contra. esa gente resentida, chinga. A, la rival. a no, ver cómo no, termina no. esto. Hay no, no, portero portero. Se hizo grande y salvó el mano a mano. Y quién sabe si el partido. Hay que tener mucha habilidad para salir victorioso <risa> en esas acciones. Un corner de mano. No. Uy. <risa> Adiós, en serio, le dicen. Vendedor de la costas. Los rumores han dado paso ¿Qué? finalmente a la confirmación. Porque el suelo llega por el a robar. Paris. Ha oh. que su Uy, me ofende, eh. Los fichajes siempre ilusionan a Yo no lo vendó nada, pero, pero suceso, no es suceso. No. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. Uy, qué buen defensa. Suales sueldo. Sí, cañas. Madre mía, cómo entonces ayer ayer lo, ya lo porque, solo sí. que... Oye, Ay, que qué, solo que Sí. bueno. Vía libre por ese costado. ¿Por qué no te dice, eh? qué Sí, Qué bueno, Falco. ¡Oh! Ay. Yeah! Pues este gol, qué taponazo. En el marcador, Paco! Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Hay que no en el pleno entrenamiento y salta ya clave cero, Arias. No nos clave, porque es un robo en joyería. joyería. Y, ¿Y no en el pleno entrenamiento, no. ¿Y ahí qué se hace o Unos sí salieron, pero yo no. ¿Qué equipos es? ¿Qué es la 1? Los embarcos... Sí, ya me contó <risa> que sancionó a un... ¡Saca el corner y balón al área! ¡Oh! ¡Qué golazo de chilena me Leó, hace hacen Es que le dio 24 porchería. horas a un pelado. Y que si no le mataba a la mamá, a la abuelita... ¡Ah, a mí también me dijo lo mismo! ¡Ay! ¡Corra! ¡Viene desde la banda! ¡Chuta, puerta! ¡La pab... Es un muro infranqueado. Pero Arias, ¿usted, usted puso como FTO <risa> o como.? <risa> Puta, ¿qué tercero? fue esto? ¿Cómo no? Acaba como FTO, porque sanciona también. El arquero atrapa el balón sin problemas. O sea, no sé, no le va a pesar del pelado. No, no pelado. A ver si <risa> <risa> Porque si no, no se apale más. Uy. Ah, papá. Papi, yo no estoy solo. <risa> <risa> Cada vez que ¡Ey, ¿Eh, se vinieron! <risa> ¿Qué? Menuda oportunidad. <risa> ¿Y tú por qué estás vivo, si Yo te vi morir. ¡Qué golazo! ¿Lo, lo hicieron o lo hiciste? Lo Ahí hice. El balón, al fondo de la red. Qué, ah, qué bonito. Pare está bien y no con mi El pase al hueco ha sido perfecto y la definición no ha estado nada mal, eh. Gran disparo, sin duda. ¡Qué bonito! El entrenador está disfrutando como un enano. ¡Demasiado! Ganan por una amplia ventaja. ¡Pica, pica, pica! Buena. Entra y la recupera. ¡No! ¡Gol, gol, gol! Paco se pone más cerca, pero queda muy poquito tiempo, muy difícil. Yo diría que imposible, mano ¿Eh? Ya no me atrevo a afirmar nada. a de La Ailes, dos perdón. Goles, el partido está Menudo hueco le han dejado en la banda. A ver, el principio ya la carte, despejado y sí, sí, sí. Tres en la domicilio. Eso, excelente, ganamos. Con esta autoridad no es fácil, eh. La leo. Esta liga nadie regala nada. No, sí, leala. Vale. El balón ya los sí, jugadores sí, sí.